Esto es una locura Y ahora van a ver un poquito no era que éramos viajeros, que estábamos en la camioneta. Bueno, a veces pasan cosas y una cabañita recheta ¿Qué se siente tirar las patas? Oh, Es muy serpado Un desayuno de campeones porque va a ser un día movido? Un cocido, galleta de arroz Pasta de maní Para bien almohaditas Y por acá el señor está tomando... cafecito Me lo podría tirar en la cara pero no es buena idea Ahora ustedes se preguntarán ¿Por qué la cabaña? Porque la idea del día de hoy y de estos días es tratar de visitar las áreas protegidas que están cerca de Esquel. Y en el caso del día de hoy nos vamos a ir de excursión con la gente de Meraki Sur que nos invitaron a recorrer parte de la portada sur del Parque Nacional Los Alerces y parte de Trevelin todavía. No tenemos muy en claro cómo es el itinerario así que no podemos adelantar mucho. Solo sabemos que va a ser un día increíble. Que hay muchísima manija, muchísima fia acá, pero ya nos vamos a despertar. Ahí queda Leica por hoy. Acá estamos durmiendo nosotros. Ahí están todas las casitas. Bungalos. Tremendo el complejo, ¿no? ¿eh? Estamos ya... Dentro del Parque Nacional Los Alerces, ingresamos por la portada sur, esto es increíble. Una locura, pasamos por Trevelin, después vamos a volver a pasar todavía, nosotros no fuimos por nuestra cuenta, vamos a ir seguramente, pero bueno, ya tenemos ahí un primer vistazo y entrar acá al parque, gente no saben lo que es este paisaje, siempre decimos lo mismo, pero creo que las tomas no le van a hacer justicia nunca. No, no, es una excursión donde somos solo cinco personas, hasta esa suerte hemos tenido tenido el día de hoy es la primera parada que hacemos dentro del parque para ver una cascada que se llama cascada de los tambores y ahora vamos a ir hacia adentro a mostrarles un poquito Oscura, y ahora van a ver un poquito más. Nos encontramos ahora en la presa General San Martín. Este lugar es alucinante, gente. No se dan una idea la vista que estamos teniendo. A esta presa, desembocan. 16 lagos en total Algunos datos de interés de este lugar esta calle que estamos transitando, que es el frente de la Presa General San Martín, tiene 120 metros de largo, 10 metros de ancho, y desde aquí se capta el agua que genera energía para aluar, que es una empresa donde se fabrica el aluminio. Algo que no sabíamos es que el aluminio necesita electricidad constante en su proceso de fabricación. Y el 97% de la electricidad que salía desde acá era directo para eso, el otro 3% se lo llevaba Esquel y Trevelling claramente necesitan tener algún beneficio de esto en la actualidad es diferente, el 50% lo utiliza Aluar, el 7% lo utiliza Esquel y Trevelin y el otro 43% se vende a través del interconectado patagónico hacia la provincia de Buenos Aires Aunque ustedes no lo crean, estamos en un parque nacional y se pueden llevar pedacitos de estas maderas que ven en el piso. Resulta que todo esto que se ve acá viene a causa de la presa. Son todos los árboles que han muerto cuando creció el nivel del agua. Y parques nacionales, tuvo una idea como un poco rara para un parque nacional, pero que tiene mucho sentido. Y es que toda la madera que está acá muerta se puede recolectar, ya sea por turistas o artesanos. Nosotros todavía no tenemos skills de artesanía <ríe> Porque como Porque si no, hemos agarrado bastantes, creo yo. Recién terminamos de recorrer la primera parte de la excursión Salimos del Parque Nacional Los Alerces La verdad es que no tenemos nada para agregar Porque nos sorprendió Aprendimos, pero un montón Un lugar completamente nuevo para nosotros Así que estamos súper contentos con eso Ahora nos encontramos En Trevelin Tenemos una horita para almorzar, más o menos Acá hay un montón de lugares para comer Nosotros nos trajimos nuestra viandita Porque bueno, pues veganos Y también fue muy improvisada la salida de hoy pero bueno, vamos a aprovechar esto ahorita para, para recorrer lo más que se pueda y tener un primer vista de lo que va a ser Trevelin, si lo visitaremos o no bueno. algo muy zarpado que acabamos de notar acá en Trevelin es que como nace como una comunidad de galeses que vienen, las calles y un montón de cosas tienen sus traducciones en galés, entonces acá dice tipo de salón central y abajo chicu en galés y así en todos lados, increíble. Estamos en nuestra siguiente parada del día de hoy: Museo Molinos Nant y Fal. Vamos a ser atendidos ahora por el dueño que nos va a dar una explicación y una guía por el lugar. Estamos como muy emocionados por todo lo que vamos a ver. Hay mucho ripio para llegar hasta acá, así que Leica nos lo estaría agradeciendo, me parece. Y encima es como un ripio violento, así, así que Así que super plus por eso. Y vamos y... a ver con qué nos encontramos. Sorprendidos. Sorprendidos. Ya ni sé qué parada del día es, para un millón esto está cada vez mejor. Impresionante todo lo que acabamos de ver, impresionante las cascadas, todo lo que hicimos hasta ahora, pero ahora... Ahora se viene la parte más divertida Nos vamos a un viñedo Sin parar. ¿eh? Un día súper largo pero súper, súper precioso. Son casi las 8 de la noche, gente. Nosotros salimos a las 10 de la mañana, a 10 y media, a la excursión. ¿Y qué hicimos? Hicimos de todo. Literal. Todo lo que vieron en el video lo hicimos en el día de hoy. Una locura. Una bocha realmente se hizo largo, pero... Disfrutamos todos y cada uno de los lugares a los que fuimos Todas y cada una de las personas que nos atendieron, nos atendieron súper bien Fue todo completamente nuevo porque estamos fuera de nuestra zona de confort Hay muchas cosas que no sabíamos, así que nada, estamos muy agradecidos con la agencia Con este turismo, con el guía que nos recibió, con Megán por el mundo Que nos cruzamos, que nos... Eh, increíble, increíble El mundo es un pañuelo, gente Gracias, infinitas gracias por estas cosas que nos recuerdan por qué hacemos esto también Esperamos que hayan viajado con nosotros y que hayan conocido esta partecita de Skelly Trevelin que vamos a seguir recorriendo durante nuestra estadía. Ahora estamos ya nuevamente fuera de las cabañas, ahora la vamos Tenemos a buscar, buscar a, Rufina. a la meme de policita que estuvo ahí. Por suerte está en un lugar súper cómoda, súper a gusto con su comidita, con todo. Pero no deja de ser un buen rato, así que ahora la vamos a sacar que corra, camine, estire las patas. Le vamos a dar muchos yo mimos. Yo no sé qué será de nosotros el día de mañana, pero bueno, tenemos que seguir recorriendo. Porque Hay de esto se trata darlo la vida a de y Siempre toddy. <risas> Recuerden, si llegaron hasta acá, comentar, compartir, suscribirse. Son cosas que no cuestan plata, pero nos ayudan un montón. Para todos los que no saben qué es esto, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook. Ahí subimos contenido todo el tiempo y van a estar súper al día de lo que estamos haciendo. Todas las fotos que sacamos el día de hoy las van a ver ahí. Después las van a ver en la página web que está abajo el link. Ahí subimos las fotos y todo detallado de lo que vamos haciendo y los lugares que vamos a Y por último, para aquel que quiera hacer una contribución y ayudarnos para que esto llegue todos los días un poquito más lejos, abajo queda el link de cafecito, un litro de gasoil no nos permite llegar un poquito más lejos todos los días. Nos vemos en el próximo video.